Mi carpa. Les doy la bienvenida a Cir Continuo Sin Carpa. Voy a ahogarme a mi melancolía. Estimadas y estimados, y estimados esperadores, les doy la bienvenida a esta tercera entrega de Cir Continuo Sin Carpa. En él podrán ver los entretelones de nuestro espectáculo y de nuestra familia. Y de gente que abiertamente admite que está chamullando. No, no, se prive de este lujo. Contáctese conmigo por privado y estoy chamullando demasiado. Seres que piensan que quizás están deseando dejar de chamullar y aprenderse el libreto. Usted puede acceder a la versión Plus y en la versión Plus su rutina menos se ve. A veces hay entidades cósmicas que te roban las palabras cuando querés promocionar un rutinómetro. Lo que para... Ahí venía también. En una ocasión, Sebadius y Varsovia interpretaron una extraña melodía. En sesión de fotos, Luna, nuestra fotógrafa, le pidió al bajista algo muy extraño. Mirás a la cámara con cara de payasos e Existencialista. Estás teniendo una crisis. También están esos momentos donde uno escucha el sonido de una catarata derramándose en el living de la casa. Y la risa se convierte en algo muy contagioso. Y no, señora, no es lo que estoy pensando. En circo Continuo, no nos drogamos. Y hablando de risas, ella se traslada de video a video. El circo continuo no se caracteriza por escenas de baile, aunque a veces pasan estas cosas. Verán, tiene menos números musicales y más. <risa> la, la, la, la, la, la, la, la. Para seguir con la tradición de este pequeño ciclo, tenemos más imágenes de animales. En este caso, el de una perra que tiene en Instagram. ¿Qué quiere decir? No, no, una perra de verdad. Mientras para los fans de África también se puso otro tipo de rutinas como, como cuidar a África. Y para terminar este tercer episodio de... Sin continuo, sin carpa. Nos despedimos dejándolos con unas autorreflexiones de nuestra maquilladora... Clown. Y además, ¿quién se encarga de nuestras redes sociales? ¿Cherry o Larry, según el caso? Yo quería ser una rata de laboratorio. Química es una cosa que también me apasiona, me apasionan las fórmulas. Eh, soy René, soy René.